Voy a ser yo mismo y para eso voy a tomarme solo un minuto, imaginando que soy un actor. Ya las escenas del día terminaron, el telón se cerró y me veo dejando el escenario donde desempeño muchos roles, hay expectativas, deseos, pero ahora es el momento de regresar al verdadero ser, que soy yo, mi ser interior, hacia adentro, así me dirijo quieto, en silencio, y sintonizo con el silencio y la quietud total de mi interior.